Desde INTEC y del Departamento de Formación, todos los años se generan talleres para trabajar en las escuelas con los alumnos, con los docentes y con las familias. Generalmente los talleres que estamos dando son los talleres de convivencia responsable en el ciberespacio para los docentes y alumnos, alfabetización digital. Con respecto al taller para familias, se hizo hincapié este año en el uso de Internet y las redes sociales, teniendo en cuenta eh, las necesidades que surgen en nuestra sociedad. La vida social de los chicos pasa por las redes sociales. Hoy hicimos el taller de convivencia responsable en el ciberespacio con los chicos de sexto, con el profesor Santiago. Los chicos primero vieron un Pinterest, repasar algunos conocimientos que ya se estuvieron trabajando el año anterior, como el cuidado que hay que tener en el ciberespacio, el cuidado de sus computadoras, de sus datos personales. Cada uno tomó una computadora, una netbook. Pudieron hacer el juego de convivencia responsable en Internet, que los va guiando. Dependiendo cómo hayan contestado, les da como una especie de evaluación del rendimiento. Eh, estuvimos dictando el taller para familias, eh, vinieron a acompañarnos algunas familias para contarles cómo podemos acompañarlos, a los chicos sobre todo, y trabajar el tema del cuidado en internet, en las redes sociales, y también sobre el cuidado que tenemos que tener con las netbooks. Es importante que los padres acompañen la formación de los chicos, porque la educación empieza por la casa, empieza por la familia, y son el primer vínculo que los chicos tienen, y sobre todo porque además los chicos están muchas más horas en las casas con las computadoras. El objetivo de los talleres es involucrar a las familias para que nos acompañen y que los chicos puedan hacer un uso responsable, crítico, que puedan navegar tranquilos y seguros por internet.